Que tengo que hacer para ver la presencia de Dios? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Cuando invito a Cristo a mi mente y saco mis cuartos pensamientos y lo que yo soy, comienzan a llegar las ideas. ¿Eh? Dios mío, que hacer en este problema te va a llegar la idea de Dios para salir de ese problema te va a llegar la idea de Dios para salir de esa situación te va a llegar la idea de Dios para salir hay alguien alaba a Dios esta tarde, alguien alaba a Dios te quedaste sin ideas aquí está el Dios de las ideas y el tercero que viene en la mente de alguien que tiene la mente de entre lo prudente y lo imprudente discernimiento. El fracaso de la gente porque le faltó discernir, se movió mal, se movió en el tiempo que no había que moverte, tomó una mala decisión. Los fracasos de que muchos padres llevaron a sus hijos y sus madres fue porque tomaron una mala decisión. Los fracasos de los hijos de llevar a su madre y a su familia a un caos fue que tomaron una mala decisión. Pero cuando viene... Cristo, vendrá el espíritu de discernimiento y tendrá las mejores decisiones y vendrá las mejores a alguien amado a Dios, alguien amado a Dios, alguien amado a amén, amén amén, amén, yo recibo, yo recibo estoy hablando entonces de conceptos, ideas y discernimiento esos tres se van a convertir en una cosa que se llama semilla, diga semilla y en el comienza con una semilla que es una semilla es la promesa del futuro por eso cuando mi mentalidad es de reino estoy viviendo y proyectándome al futuro, cuando usted siembra una semilla de mango, usted dice viene un pan viene un árbol lleno de mango si se semilla de uvas dice viene una vid llena de uvas si se semilla de plátano viene una platanera es así en el reino Cuando yo traigo a Cristo a mi cabeza Y viene entonces concepto Viene idea Viene discernimiento Eso se convierte en una semilla De parte de Dios Y va a comenzar a crecer todos los días Van a ser conceptos Eso va a comenzar pequeño Pero se va volviendo un, a un árbol De conceptos, de ideas poderosas De parte de Dios Que van a venir sobre alguien aquí Entonces Dios te dice que voy a prosperar Y comienzan los conceptos a fluir Los conceptos teológicos, bíblicos Comienzas a andar en la palabra Vivir en la palabra Ciertamente el bien Y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida a yo claro, Te responderé Y te mostraré cosas grandes Ocultas que no conoces El Señor es mi pastor Y nada me faltará No, vas a tener una idea especial cambié de pianista porque no sirve que cambiar aleluya, Su nombre sea de gloria entonces eso se llama mentalidad de reino mentalidad de reino tengo ideas poderosas tengo ideas poderosas hermano ahora alguien va a decir tengo una idea Dios me ha dado no a espíritu de cobardía sino de poder y amor de dominio propio, Dios me ha dado, de espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Dios me ha dado poder, ¿dónde está el poder? ¿dónde está el poder? Me voy a levantar, veré dé la vida diferente, me voy a levantar de mi miseria y me dé gracia. Aleluya, aleluya, alguien al lado de Cristo, alguien cree que Dios está cambiando mentalidad de fracaso, por mentalidad Aleluya, somos herederos de promesas Somos herederos de promesas Olvídate de los días de miseria en el nombre de Jesús Olvídate de lo que un payaso dijo, dijo de ti que tú no podrías Por eso la Biblia dice, olvídate de los días pasados Porque en tu pasado no hay futuro, o sí. En tu presente tienes que vivir lo que está sucediendo Y lo que está sucediendo es que se está derramando mentalidad de reino piensas en lo que está por delante en bendición y prosperidad de Dios aleluya lo que está por delante es que Dios me va a levantar Quiero que mire a los ojos a alguien y diga, tú tienes futuro de gloria Con fe digo, tú tienes futuro de gloria Tienes un futuro de gloria Tienes un futuro de gloria Aleluya, cuando yo estoy hablando del futuro de gloria Estoy hablando que mi futuro contiene promesa Oye, aquí, aquí estoy hasta el sexto. siempre han estado, dicen, esto, si me estaba incendios es me creen, estos están prendidos, estos no andan secos hoy. Andan secos estos hoy, que les pasó? A veces van a los bandos y dicen, mire ustedes no tienen promesa, el señor te apretó en Alemonio. Este pueblo tiene promesa, tiene futuro, tiene futuro, tiene semilla, tiene promesa, tiene futuro, tiene semilla Lo que está creciendo aquí, la semilla que está creciendo aquí es poderosísima, poderosísima, poderosísima Alguien díganme algunos tienen mentalidad de terrible problema y terrible crisis <risa> algunos creen que Dios está desesperado en el cielo caminando de un lugar a otro tranquilo por su problema porque es muy grande su problema hay tan grande el problema de esta ay que justo! justo y creen que Dios está así la Biblia dice que Dios en su mano tiene las planetas en su mano tiene los tiempos en su mano tiene aleluya y en su mano tiene el diseño de tu vida Detrás de usted el diablo Detrás de usted que viene El diablo me Estoy diciendo Detrás de ti Viene no, una bendición poderosa Aleluya Y cuando yo declaro La bendición de Dios Que viene sobre mí Si hay un demonio Que quiere venir Va a salir corriendo Porque estoy declarando Que la bendición de Dios Viene detrás de mí ¿Qué dice el santo? La bendición de Dios que Te seguirá de tu vida, te seguirá O sea, usted no la va a seguir ella viene detrás la bendición te sigue al que tiene a Dios, la bendición lo persigue al que tiene la gloria, la bendición lo persigue llaman y te abren las puertas hace ocho días dimos palabras que dijimos en las próximas horas Dios va a hacer milagro y varios hermanos llamaron y testificaron que no tenían trabajo y en esa semana, esta semana pasada lo llamaron porque el Dios de lo imposible está aquí, porque el Dios de lo imposible está aquí, Dios se está moviendo Dios lo está haciendo, Dios lo está haciendo Dios seguirá haciendo ay, ay, ay, ay, ay. se me sale el profeta, se me sale el profeta lo que estoy hablando esta, esta tarde es que el mal que te estaba persiguiendo se fue por otro lado la hermana no creyó el mal que te perseguía se tiene que ir para otro lado el demonio que te perseguía se tiene que ir para otro lado aleluya, los demonios que andaban detrás de ti atormentando se van para otro lado en esta tarde porque aquí tiene la victoria, mira, tengo la victoria Come on, he said.